Amigos, bienvenidos de vuelta Nuestra isla de Fortnite está a punto de cambiar para siempre Con la llegada de Galactus a Fortnite Nuevas filtraciones, nueva información y cambios nuevos En el mapa estaremos hablando sobre todo lo nuevo y lo que debes saber Del nuevo evento de Fortnite Battle Royale Hermanos si quieren saber lo salvaje que será todo a partir de ahora Y todas las novedades Quédense hasta el final del video Bien, venidísimos de nuevo al canal Hermanos, lo que se viene hoy no es ni medio normal El hype por el nuevo evento está literalmente rozando la locura Y creo que deben saber todo lo necesario para estar preparados Este gran evento será el más grande de todos los que has visto en Fortnite El más largo y además El más épico Pero la verdad sobre todo esto Es que si no estás suscrito al canal Yo cojo Y me voy En serio, ¿eh? Cojo y me voy ya, ¿eh? Y no subo más vídeos en YouTube, ¿eh? Ahora toca la hostia, ¿no? Si eres nuevo en el canal o no estás suscrito todavía, te invito a suscribirte ahora mismo que es totalmente gratis. Y además, estarás bienvenido en el clan de las tulas. Si eres hembra, también estás bienvenido. Código Mr. Neox en la tienda de Fortnite. Hoy lo está tapando el micro, pero ahí lo tenéis. Código Mr. Neox. Y más ahora que llega la nueva temporada. ¡Que me quedo 5 comer! Código Mister de Neox Y recuerden que tienen un sorteo debajo En la descripción de este video. Así que chicos ¡Todos a participar ya! ¡Que hay cositas suculentas! Pero antes de irme! Quiero anunciaros que hoy Estaremos en directo Viendo el evento Así que hermanos A las 17 hora española A las 7 de la tarde Empezaremos el directo Hasta el motherfucking evento Y lo veremos Aquí, en directo Así que ahí yo, apúntatelo que luego no te acuerdas Así que hermanos Vamos con el vídeo La pregunta del día es ¿Verás el evento de Galactus con el Titoneox? Oh Dios Mío Hermanos, hoy Hoy es el día ¡Ya ha llegado el momento en el que Galactus pisará nuestra isla OMG! ¡Chicos, será épico! En el vídeo de hoy estaremos preparándonos para el mismo evento de hoy. Os hablaré de todo lo que sabemos que estará sucediendo en este evento. ¿Dónde apareceremos? ¿Dónde encontraremos a Galactus? ¡Oh, y de los cambios que Epic Games ha hecho! Literalmente en estas últimas horas Así que tomaros este vídeo como vuestra guía para sobrevivir en la temporada 5 de Fortnite Si siguen todas las instrucciones y cosas que les recomendaremos Estaréis tú, tus amigos, yo y todos preparados para el combate Sabemos, en primer lugar... ...que en este evento final de Fortnite... ...estaremos conduciendo los autobuses de combate... ...nosotros encontramos la filtración antes que nadie... ...pero parece que Epic Games finalmente lo anunció oficialmente... ...podría ser además... Que hoy tengamos la skin de Galactus en la tienda de Fortnite, literalmente hoy Cada vez que una temporada sale en Fortnite, una skin secreta del evento es anunciada Por ejemplo, la temporada de Midas tuvimos la skin de Midas Ciclo en el evento Y bueno, sabemos que la skin después salió en la tienda y Galactus estará llegando a nuestra isla por lo que podríamos estar viendo disponible a partir de esta misma noche la skin del evento. Imaginaros que es gratis. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh ¡Dios, así me mato! ¿Por dónde iba? Ah, sí, la skin de Galactus podría ser vuestra esta misma noche. Los trailers son de las cosas que se suelen mostrar siempre, antes de que sucedan los eventos, por ejemplo, o las nuevas temporadas, ¿verdad? Entonces hoy les estaremos enseñando algo que hemos encontrado. Ok, creo que... Esta, eh, bueno, esta tele yo creo que sí se puede ver, ¿no? Vamos a verla. ¡Épico, loco! ¡Eso ha sido una locura, bro! ¡Una locura! En este pequeño tráiler que les hemos mostrado, realmente se ha podido ver casi todo lo que estamos esperando que suceda en el evento. Hemos visto a Galactus llegando a nuestra isla. Hemos visto el Helicarrier llegando a la isla de Fortnite. Hemos visto... ¡Que me mata! Lógicamente... No se trata del tráiler oficial de Epic Games para esta temporada, ni mucho menos, pero queríamos todavía que el hype por el evento sea muchísimo mayor. En cuanto la nueva cuenta atrás regresiva llegue a cero, estaremos viendo justo esta alerta de aquí. Esa exclamación nos muestra que el evento está en directo. Veremos realmente que cuando entremos a la partida no nos dejará movernos del Helicarrier. No podremos salir de la isla del Spawn. ¡Pero el Helicarrier estará empezando a moverse! En cuanto nuestra nave llegue a la isla, estaremos viendo poco a poco salir del agua a Galactus. Viendo los mismos efectos del agua que fueron mostrados en el evento del monstruo de Pico Polar. Galactus estará buscando punto cero en cuanto llegue a la isla. Averiguaremos dónde es que está escondido y Galactus tratará de obtener toda la energía del orbe. El Helicarrier estará cayendo en nuestra isla de Fortnite, justo destrozando absolutamente todo el centro de nuestro mapa. Las ruinas serán totalmente ruinas, de verdad, pero no tan solo la llegada de Galactus será la que nos sorprenderá cuando todo el evento esté en vivo. Pensar que el invierno negro... Está por llegar también Con Galactus Un personaje que es más grande que Galactus todavía Constantemente está buscándolo en todos los cómics de Marvel El invierno negro ha encontrado el camino para nuestra isla de Fortnite Trayendo algo parecido a lo que será el nuevo agujero negro Ya sabéis, el invierno negro Todas nuestras pantallas se volverán absolutamente negras. Hasta la llegada de la nueva temporada 5 de Fortnite. ¡Familia! Aquí han tenido paso a paso lo que creemos que estará sucediendo en el evento final de Fortnite. ¿Creen que todo lo que hemos contado será cierto? ¿Creen que la Neox Army tiene razón? Vamos a ver cuáles son sus comentarios Compartan este video con todos sus amigos para que sepan cómo será el evento Y dejen su poderosísimo like, que eso apoya muchísimo Recordad que os espero hoy en directo viendo el evento ¡Un abrazo cracks!